Hola a todos, hoy día vamos a inscribir una persona utilizando la computadora, así que pongan atención, vamos a entrar a la cuenta para que ustedes puedan aprender paso a paso cómo hacerla, así que esta es la pantalla eh, principal de la computadora, siempre les va a salir esta ventana, ustedes lo van a cerrar a través de aquí o a través de aquí, lo que les sea más fácil. Así que vamos a cerrarlo y ahora vamos a inscribir esta persona. Lo vamos a hacer utilizando este icono que ustedes están viendo acá de la personita con el signo más. Ustedes van a hacerle clic y vamos a poner, este es el formulario. Así que mucha atención porque tienen que aprender excelentemente para que puedan eh, lograr hacer un super negocio. Así que bueno, vamos a colocar el patrocinador. El patrocinador de esta persona es Yocasta Sánchez. Ok, no me aparece acá. Vamos a ver, permítame un momento. ok perfecto entonces muchas veces lo escribimos mal así que aquí está ese ejemplo para corregirlo así que eh, esta persona vamos a colocar sus datos Con cuidado para no equivocarnos, porque hay unos nombres que son eh, un poquito complicados, ¿verdad? Así que eh, vamos a poner, ok, aquí vamos a seleccionar eh, la fecha de nacimiento. Siempre asegúrense de hacerlo de atrás hacia adelante. Primero el año, eh, lo hacemos acá, ella nació en 1998, entonces aquí está el año. Cuando no nos aparece el año de inmediato, pues le dan clic a esta flechita y lo siguen buscando Hacia abajo, ¿verdad? Pero como ella es de 1998, vamos a elegir 1998. Vamos a elegir el mes. Siempre acuérdense, a la par del número le dan clic y aquí el mes vamos a escoger que ella es de el mes de junio. Así que perfecto, mes de junio y el ahora vamos con el día. Entonces, ella nació el día 29 de junio. Aquí está. Así que, como pueden ver, 29 de junio de 1998. Ahora vamos a seleccionar el género. Es femenino. El idioma español. Ahora vamos a validar el teléfono celular. Así que, el teléfono celular es este... Cuando lo escribieron acá, vean estas letras azules que están acá, le van a dar clic, les va a salir esa letrita y se les va a validar. Ahora vamos a seleccionar la zona a la que pertenece y la dirección. La dirección de ella vamos a escribirla. ok, esa es la ciudad, eh, vamos a poner acá, esa es la dirección, esta es la ciudad, Lake Worth, ok, y el estado es Florida, vamos a buscar Florida por acá, perfecto, entonces acá vamos a poner código eh, postal 33461. Así que vamos a validar esta dirección aquí donde dice validación eh, y aparece que todo está correcto, ¿verdad? Si hubiera alguna duda de que la dirección no está correcta, aparece acá un cuadrito casi siempre y, le, y les eh, corrobora la dirección. Tal vez está este, mal escrita o cualquier cosa, pero en este caso está bien escrita. Y aquí solo vamos a poner el apartamento número 7. Ok. Entonces eh, vamos a validar este contrato. Aquí en esta uh, cajita para aceptar los términos y condiciones. Y aquí vamos a poner con el mouse la inicial. Como pueden ver se puso en azul acá esta, esta, uh, este icono Y entonces apretamos firmar. Y ya está la firma de la persona. Ahora vamos a validar esto mandando un mensaje. Así que un momento. Y vamos a esperar. Ahora tengo que enviarle este mensaje a la persona. Ok, el código que le mandé. Así que voy a esperar unos segundos mientras me lo envía, así que eh, vamos a ver, una vez que ya me lo envía ella, vamos a darlo por validado y, vamos a, y les voy a mostrar a ustedes cómo se termina una inscripción. Así que espérense conmigo porque todavía no me contesta eh, este mensaje, porque se lo mandé para que me lo pueda dar, así que un momento... Espero que ella vea este mensaje. De lo contrario, eh, si esperamos demasiado, eh, pueda que se nos expire el tiempo. Así que esperen un momentito mientras ella me lo está buscando y me lo envía. Así que ya vio el mensaje, ya me está contestando y ya vamos a poner lo que es el código de validación. Así que un momentito. Ajá. Uh -huh. Ok, um. Ok, ella me está preguntando que si por dónde se lo mandé, bueno, esta es una buena pregunta, voy a aprovechar de decírselo, se lo mandé a través del texto regular, así que ese detalle se me había pasado, así que un momento, ella lo está buscando y me lo va a enviar, así que... Eh. Disculpen la tardanza, pero este proceso así es y pues es un, es un ejemplo real, por eso lo estoy grabando para que ustedes puedan ir practicando también. Así que un momentito, ahora sí ya lo vio y ya me lo está mandando. Vamos a ver, aquí, eso se va a escribir en esta cajita y vamos a ponerlo así que vamos a ver qué fue lo que ella me envía ok es el 35 40 47 cuando ella me da el código esta cajita se pone en azul aquí vamos a verificarlo y aquí dice está verificado verdad entonces aquí dice registrado cuando le doy registrar aparece el número de la nueva empresaria y así que eh, vamos a escribirlo, es el 29, hay que anotarlo antes de que se borre, ok, 290023, este es el número de esta persona y aquí vamos a aceptar, ok. Paso número 2, eh, después de haber hecho todo esto, vamos a ir donde dice compras, tienda y vamos a hacer la compra del kit de la persona. Así que este es el 290023. Le damos aquí buscar. Y aquí les aparece el nombre de la persona que acaban de escribir, la dirección de donde va a ir la, la caja. Aquí iniciamos el pedido. Una vez que ustedes ya están iniciando el pedido de esta persona que acaban de escribir, en la parte de arriba les tiene que salir el nombre de la persona. Como pueden ver acá. Y esta pestaña la vamos a cerrar. Y aquí vamos a poner el código del kit que ella quiere. El kit que ella quiere es el K264, que es el kit de 15. Le hacemos uh, a configurar el set. Esperamos unos segundos. Aquí ustedes tienen que aceptar. Comprar agregarlo al carrito una vez que ya lo agregaron al carrito les aparece acá así que ustedes van a hacerle clic les va a aparecer esta pestaña van a mostrar el total van a iniciar el pago y una vez que ustedes ya lo eh, seleccionaron les aparece la descripción ella va a recibir el kit que contiene la fragancia bobby el folder del de, el programa eh, Completo de compensación, ¿verdad? El plan de ingreso. Tenemos eh, dos muestrecitas, tenemos un catálogo Spring, tenemos tres catálogos de especiales y la revista Gold. En la parte de acá, ustedes van a, a ver el total. Ella va a pagar únicamente $15 con $6.95 de envío. Cuando ya ella hizo todo esto, lo revisó, entonces usted le hace clic donde dice pagar. Y acá es el formulario que se llena. Así que aquí va a ir la tarjeta de ella, cuando expira, el nombre de la tarjeta, el código postal. Una vez que ya lo colocó todo aquí, damos clic pagar. Y ya esa es la terminación de cómo inscribir una persona. Gracias por ver hasta el final este eh, este uh, Entrenamiento de cómo inscribir una persona. Espero que les haya servido. Por favor, practíquenlo para que todas puedan comenzar a formar sus propios equipos. Y aquí nuevamente Ana eh, Chávez, eh, siempre ayudándoles con todo lo que se pueda para que aprendan y logren hacer muchísimos ingresos. Gracias por ver el video, chicas. Les deseo muchísimo éxito a todas.